Que espero que se estén cuidando como los cuidamos Papi Juan, Manuel y yo, con estas mascarillas y a distancia. Porque está difícil la cosa, señores. Está difícil. Por ejemplo, Colombia acaba hoy de. Poner la, la vacuna no obligatoria, no obligatoria. Que, que no se quiera vacunar, que no se vacune pero no puede salir de su casa. Eso lo hizo Colombia hoy. Usted no se quiere vacunar, no hay problema, no tiene derecho a andar en la calle. Ah, no, que me están violando los derechos, usted le viola los derechos del otro para contagiarlo. Eso hizo Colombia hoy. ¿Saben por qué? Por el peligro que significa... Eh, esta nueva pandemia. Nosotros tenemos aquí dentro, dentro, dentro del país, tenemos 12 variantes. Imagínense ustedes. Por otro lado, señores, quiero darle un consejo a mi amigo Siquio NG de la Rosa. Quiero darle un consejo. Siquio es un hombre que a pesar de todo lo que está pasando, es un hombre muy querido. La gente no le falta el respeto si quieren en la calle, porque lo quieren mucho. Pero se está dejando llevar, se está dejando llevar y no están haciendo las cosas bien. Por ejemplo, yo fui al ayuntamiento en estos días, a una dirigencia para otra persona, para la comunidad. Y algo que pueden hacer, comenzaron a ponerme la difícil. Que no, que espérate, que mañana, que pasado, y que esto, y que medio ambiente, y que tal cosa. Algo que pueden hacer, ¿saben lo que era? Está fácil. Unos haitianos que en el parque que le toca a la organización donde yo vivo, que estaban haciendo el parque, hicieron la, la casita donde meten el, el, el, el cemento y eso. Y ellos se mudaron ahí porque se paró por la pandemia. Y ¿eh? ellos se mudaron ahí. Y ya habían 22. Con niños, perros, eh, defecando ahí mismo. Y ellos comenzaron a ponerme la difícil para resolver eso. Para resolver eso. Que no, que espérate. Eh, la última vez que fui... Me dicen que no, que hay un operativo primero. Que ellos van a hacerlo, pero que hay un operativo que es un operativo muy importante que tiene que eso va primero. Digo, ¿y cuál es el operativo? Operación Limón. Oigan, oigan el operativo. Salir a quitarle los limoncitos que los pobres están vendiendo en la calle. Operación, es robarse los limones cuando los llevan para allá, para, para, para, para, para, el, para el ayuntamiento. O sea, le incautan Dos o, trescientos, dos o tres mil limones una, a, a, en el pueblo se los llevan para el ayuntamiento se lo llevan para su casa y los que están vendiendo limones en la calle no molestan ellos lo tienen en la mano y ahí donde no molestan en la acera ellos tienen eh, cuando lo van a renovar ven dos, esta dosa cogen aquella dosa ah no ellos salieron a quitar limones oigan qué operación operación limón Ustedes se imaginan, entonces no están haciendo la cosa bien. Lo que deben de hacer es mantener, como se lo dije allá en el ayuntamiento, ustedes lo que deben de hacer es mantener la ciudad limpia y dejarse de ese disparate. Van a volver a lo que hacía el alcalde pasado, que terminó bien, pero primero era un desastre. Van a volver a eso. Entonces, si yo no lo está haciendo bien. Tuve que emplearme a fondo y discutir ahí con todo el mundo. Incluso, incluso decir palabras eh, eh, fuertes para que me pudieran resolver el problema. Porque no, ellos iban para la Operación Limón. Oiga, qué operación. Operación Limón. A quitarle a los limoncitos, los infelices, que en esta pandemia, como hay una, un excedente de limones, como hay una eh, cosecha muy grande de limones salen a venderlo a la calle, no, eso está prohibido, eso es lo querían prohibir, ya me dijeron que lo dejaron, entonces, que... señores, pero ¿cómo un, un político como Siquió se pone en eso? Que no le faltan respeto a Siquió, porque la gente lo quiere mucho aquí, porque Siquió es buen amigo, es buen tipo, pero con el desastre que hay aquí en San Francisco, es para que le faltaran el respeto. Y oyen que se basa, Operación Limón. ¿Tú te imaginas? A mí me dijo cuando yo me regué allá en el ayuntamiento, me dijo el jefe de, de policía, que amigo mío también, jefe de policía de, de, de, de municipal, que yo no podía faltarle de respeto así a un Coronel. Digo, yo no estoy faltando de respeto a, a usted. Yo estoy diciendo que no hacen lo que deben de hacer y andan haciendo disparate. Porque ¿qué es eso de salir a quitarle los limoncitos a la gente? Y le digo, ellos resolvieron el problema, sacaron, desbarataron la casita y, y los haitianos se fueron porque es que ahí, a mí me da pena con ellos, pero ese es el parque de, de la urbanización y ya habían 22 personas viviendo ahí sin ningún, sin ninguna higiene, defecando ahí mismo. Niños, mujeres, perros. Entonces, quiero darle ese consejo. Así que yo, que no siga esa política de estar molestando a la gente en la calle. El que una gente tenga ahí una mesita donde no obstruya, no está violando la ley. No está violando la ley. Entonces usted quiere que no haya obstrucción O sea, quitarlo. Lo, lo, quitarlo lo, lo, lo que están recogiendo buenas noches ah, Sí. lo que pasa es que eh, ellos llegaron los guacales de, de limón en la mañana mandó tres pulmas ya evidentemente los otros policías cogen los otros no se los roban sí, porque los, los limones no le dan basura en la calle los limones no le dan basura en la calle exactamente no no y no ha habido un, un solo vendedor obstruyendo la, la la vía usted lo compra y se lo lleva para su casa exactamente no es que ellos lo no están construyendo. Muchas gracias, hermano. Okay. Entonces, quiero decirle a mi amigo Siquio que hace es una política equivocada. Esa es una política equivocada. Limpia la ciudad. Un alcalde con limpiar la ciudad tiene. Usted quiere ser un buen alcalde. Mantenga el ornato. Manténgalo. Pero no molestando a la gente, no que no te puede poner aquí con una mesita a vender, porque aquí molesta, porque eso se ve feo. No que se ve feo, no, los ciudadanos que tienen que estar limpios En París, en Nueva York, que se le dice a Nueva York la capital del mundo, y en Broadway, usted ve la casada llena de vendedores de fruta, habichuelas con dulce, chicharrones, de todo ahora con orden y no están obstruyendo y no están obstruyendo. ah no y eso le deja arbitrio al ayuntamiento ah no no no aquí en Macorís al alcalde pasado le cogió con que no podía andar un vendedor por la calle ¿Mm? y eso le granjeó le granjeó una, una impopularidad un hombre que era tan popular le granjeó un, una impopularidad increíble entonces, Siquio no cometa ese error, que los pobres tienen que buscarse la comida. Claro, ponle regla. Y al que quiera vender en la calle, hasta cóbrale un, un, un, un arbitrio, una licencia, como hacen en Nueva York, que tú cargas tu licencia aquí. Usted quiere ser vendedor en la calle, usted tiene que ir al ayuntamiento en Nueva York y sacar su licencia. Por eso te paga. Pero no maltratarlo, que voltearle la mesita, que en una camioneta recogiendo los limones para robárselo, porque para robárselo.